Yeah. Sí. Eh, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última actividad del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura. Es nuestro tercer coloquio, lo hemos desarrollado durante octubre. Como ustedes saben... Eh, a través de diversas actividades, eh, videos de lecturas de poesía, una conferencia inaugural, una conferencia de cierre ahora, un conversatorio sobre traducción y sobre literatura infantil y educación. Y eh, esperamos que eh, puedan seguir disfrutando de las actividades del coloquio, porque están en nuestra página de YouTube del Coloquio de Poesía Chilena, y también en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su página también eh, de Facebook. Eh, hoy, ¿no es cierto?, tenemos como invitado al profesor Marcelo Pellegrini, y poeta, para su conferencia de cierre, Los hijos de Platón, o Cómo expulsar a los filósofos de la República. Yo voy a ser el moderador, mi nombre es Diego Alegría y soy uno de los miembros de la Comisión Organizadora del Coloquio de Poesía. Eh, y también eh, agradezco ¿no es cierto? la oportunidad de estar nuevamente trabajando y colaborando con la Facultad de filosofías y Humanidades de la Universidad, puesto que fue ahí donde yo también me formé como licenciado y como magíster. Eh, nuestro invitado, Marcelo, nació en Valparaíso en 1971, estudió en la Universidad Católica de esa ciudad y desde 1997 reside en Estados Unidos, en donde se enseña poesía latinoamericana en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado los siguientes libros de poesía, El árbol donde envejece la muerte, en Calabaza del diablo, 1997, Ocasión de la ceniza, Calabaza del diablo, 2003, el Sol entre Dos Islas, Manu Libris 5, La Fuga, Poemas 1992 al 2007, Bebe Outrise, no sé si lo pronuncié bien, Manu Libres, 2007, El Doble Veredicto de la Piedra, Das Capital 2011, Serata, Plaquet con Underground Ediciones 2016 y Los Delatores Ediciones Santasor 2020. Ha incursionado también en el campo de la traducción con los libros. La Señal de Todas las Cosas, Antología Poética de Kenneth Rexroth, con Armando Roa Vial, Editorial Universitaria 2004, Constancia y Claridad, 21 Sonetos de Shakespeare, Manu Libres, eh, 2006, y Figuras del Original, Bebe Audrais y Manu Libris, el 2006, libro que reúne todas sus traducciones del inglés y del portugués al castellano. En el campo de la crítica literaria, ha publicado Confróntese con la sospecha, ensayos críticos sobre poesía chilena de los 90 en la editorial universitaria 2006 y la ficción suprema Gonzalo Rojas y el viaje a los comienzos por editorial cuarto propio el 2003, además de numerosos artículos sobre poesía latinoamericana en diversas revistas y medios escritos y digitales. Bienvenido Marcelo, muchas gracias. Gracias, Diego. <coughs> ¿Se escucha, no? Sí. Se escucha súper bien, eh, ¿Cómo entonces, con tu eh, conferencia de cierre, los hijos de Platón o cómo expulsar a los filósofos de la República. Bueno, gracias. Eh, gracias eh, a Diego por la invitación, a Nelson Zúñiga también por la organización y a Álvaro González por eh, el, el apoyo técnico también. Um, y gracias a las personas que están detrás de la pantalla, no veo a nadie. <ríe> eh, esto es como el teatro, que uno no ve al público, así que uno se lo, se lo imagina, lo percibe. Eh, yo le dije a Diego que iba a hacer algo relativamente breve. Eh, y no muy largo porque quería, eh, quiero más bien que conversemos, que haya preguntas eh, y que ojalá podamos dialogar eh, lo, eh, el resto del tiempo después de que yo presente algo, ¿no? de, de, después de mi presentación. Entonces comienzo con los hijos de Platón o cómo expulsar a los filósofos de la República. Eh, en honor al título de estas páginas, eh, un título, recordemos siempre, tiene o debería tener algo de juego o de jugarreta, y este no es la excepción, comenzaré por una escena arquetípica que todos conocemos, o de la que hemos escuchado hablar eh, um, eh, durante ya mucho tiempo, y que alude al título, por supuesto. Cuando Platón diseñó los contornos de su ciudad ideal, hacia el final del último libro de la República, señaló que la disputa entre la filosofía y la poesía era ya antigua al momento de discutirla con su amigo Glaucón. El pasaje es menos cáustico de lo que se piensa, el pasaje que yo voy a citar, ¿no? es menos cáustico de lo que se piensa, y como todos los comentarios platónicos sobre la poesía está lleno de disculpas y consideraciones que dejan al filósofo libre de culpa. No era nada de tonto Platón, por supuesto. La clásica traducción de Patricio te dice, por lo demás, y para que la poesía misma no nos acuse de haberla tratado con rudeza y tosquedad, será bueno decirle que no es de ahora su disensión con la filosofía, esa traducción es de 1872. En la versión de Conrado egers Land, eh, que aparece publicada en Gredos, el pasaje dice, y digámosle además, digámosle a la poesía, ¿no? para que no nos acuse de duros y torpes, que la desavenencia entre la filosofía y la poesía viene de antiguo. Por último la versión de José Manuel Pavón y Manuel Fernández Galeano, del año 17. Dice, digámosle a ella, además, como que la poesía es un personaje, ¿no? que los está observando ahí, para que no nos acuse de dureza y rusticidad, que es ya antigua la discordia entre filosofía y poesía. Para que no se nos acuse de rudos y torpes, dice o para que la poesía no nos acuse de dureza y rusticidad, o de dureza y tosquedad. Como sea que se traduzca el pasaje en cuestión, tenemos una sorpresiva disculpa de Platón, que no quiere parecer rudo, ni tosco, ni mal educado. Pero en realidad los malos modales no eran el problema de Platón, ni en ese pasaje, ni en el resto de los diálogos y las leyes. Textos que abundan en lo que algunos han llamado una verdadera teoría literaria sobre ese género tan raro que llegó a la península griega desde Jonia y las islas del mar Egeo hacia el siglo VII a.C. Y aquí hago una pequeñísima acotación. Siglo VII a.C. es lo que los comentaristas más modernos de la Iliada señalan que fue el, el momento en que realmente cristalizó el poema de Homero. Es decir, hoy en día, según me han dicho algunos especialistas, eh, la opinión más común es que la cristalización de la Eliada fue eh, tardía. Así que, si es así, la poesía lírica y la poesía épica llegaron a, eh, al centro de la discusión en el ágora griega más o menos al mismo tiempo. A los filósofos en general, hay excepciones que como todas las excepciones confirman la regla, no les importa que se los acuse de malos modales y falta de educación, están para eso, para, como dice la expresión coloquial, revolver el gallinero, el gallinero filosófico en este caso. El problema platónico era la sordera, desde sus inicios como disciplina, la filosofía se veía a sí misma como un ejercicio intelectual que tenía acceso a la verdad o a la realidad, sin mediación alguna. Lo que los filósofos nombraban era lo que necesariamente existía, el mundo era lo que decían. El precio a pagar por semejante actitud fue alto la ilusión de un acceso directo a la realidad o a la verdad, les otorgaba a su vez la ilusión de poder absoluto sobre esa realidad. Y de ahí a la tentación totalitaria hay un solo paso. Y ya sabemos en qué terminan esos totalitarismos. De ahí a que el filósofo a veces se sienta privilegiado en su acceso a la voluntad del rey, como el mismo Platón en Siracusa, y, para nombrar un ejemplo reciente, manido pero válido, creo Heidegger, durante el periodo nazi en Alemania. Si tenemos o creemos tener acceso directo y no mediado al mundo, terminaremos así. En esta historia ejemplar son los poetas líricos, esos locos cantores nómades que iban de ciudad en ciudad con sus liras cantando sus composiciones, los que recordaban a los filósofos que entre lo que decían y el mundo real había un muro invisible llamado lenguaje. Es decir, este acceso no mediado a la realidad era interrumpido ¿no? por estos poetas que hacían con el lenguaje cosas poco adecuadas para la juventud, según Platón. Hasta ahí la historia resumida hasta el escándalo que hemos venido escuchando desde hace tiempo. Nada ha cambiado mucho hasta hoy, para decir la verdad. La filosofía, aunque confinada a una esquina en donde hay cuatro gatos peleándose por ella, sigue viéndose a sí misma como el discurso de los discursos. Y la poesía lírica, confinada también a la otra esquina del ring, sigue siendo ese género indefinible y problemático cuyos orígenes se pierden en la oscuridad del tiempo. En estos dos mil y tantos años, por supuesto que ha habido muchos acercamientos entre ambas. Y ambas, filosofía y poesía, han cambiado mucho en algunos aspectos cruciales. Pero tengo la sensación de que es el estatus de la cuestión, perdón, de que el estatus de la cuestión sigue igual. Y que debemos pensar con cierto detenimiento lo que nos queda por hacer respecto de ese problema, especialmente en momentos en el que al parecer nuestro país está experimentando un cambio de ciclo muy dramático. Nada ha cambiado mucho, pero, sin embargo, todo ha cambiado radicalmente. Porque los filósofos se volvieron más técnicos y, aunque no se han rendido ante sus ilusiones, son ahora los científicos los que ocupan su lugar. El modelo de nuestro pensamiento en Occidente no es el de la filosofía, sino el de la astrofísica. Si hay un problema que debemos examinar en el mundo de hoy, para buscar una respuesta, llamamos a José Massa para que nos dé una charla sobre la materia oscura o la expansión del universo. Y sé, me enteré hoy, que hay, anda circulando un, una poco feliz declaración de José Maza sobre el proceso constituyente, eh, y lo han maltratado mucho en, en, en, en Twitter. No, yo no sabía esto cuando lo escribí, no era mi intención. ¿no? Se llama José Massa, eh, el equivalente a José Massa en Estados Unidos es Neil deGrasse Tyson, que era el, el, es el sucesor de Carl Sagan en el, en el programa Cosmos, ¿no? un astrofísico. Y no llamamos para estas cosas a Soledad Fariña o a Elvira Hernández, ni mucho menos a algún profesor de filosofía. Los tecnócratas del segundo piso de la moneda... Son los que tienen los oídos del presidente, no los filósofos que andan rondando por ahí. Confinados a sus escritorios y a sus pensamientos, nos preguntamos qué pasa hoy con los filósofos y los poetas. Agrego también aquí a los críticos de poesía. Esto es importante porque cuando yo hablo de filósofos y hablo de poetas, hablo de varios géneros no estrictamente de filosofía y poesía en el sentido académico. ¿no? Agrego aquí a los críticos de poesía, que muchas veces son los poetas mismos, al menos en nuestro país la tendencia es esa, ¿no? que los críticos de poesía en general son los poetas también. Me voy a concentrar en lo que creo que andan los poetas hoy en día, no los filósofos, porque esa no es, mate, es materia que no me compete, pero quizás sea posible hacer algunas extrapolaciones. Mi respuesta a la pregunta recién formulada no es muy esperanzadora. Creo que los poetas han ocupado el lugar de los filósofos. Se han vuelto poetas críticos ante la ausencia de críticos competentes de poesía. Casi todos los poetas escriben también sobre poesía y ejercen lo que podríamos llamar crítica literaria, ya sea en algunos medios periodísticos, pocos medios periodísticos, hablo de Chile, ¿no? o en publicaciones electrónicas, muchos, muchas publicaciones electrónicas, y también, por supuesto, en el aula académica más tradicional, que además posee medios de difusión propios, las revistas académicas y, por supuesto, las salas de clase y, y las clases mismas, ¿no? a donde va gente a escuchar. Los poetas se han vuelto poetas críticos o poetas filósofos. Podríamos, de hecho, hablar de una nueva figura en el panorama, el poeta crítico-filósofo, así de tres partes, ¿no? en el sentido en que, yo hablaba al comienzo, se han olvidado del lenguaje. Creo que mucha de la poesía que se hace hoy en Chile y en América Latina se ha olvidado del lenguaje y ha desarrollado una sordera difícil de explicar. Quiero decir, los poetas críticos filósofos muchas veces asumen que poseen un acceso directo a la realidad sin mediación del material con el que trabajan. Cuando digo acceso directo a la realidad, no me refiero al mero ejercicio de nombramiento. No digo que cuando el poeta dice árbol, tiene la ilusión de estar hablando del árbol, o creando el árbol, como hubiera dicho Huidobro, que tiene enfrente, o que está hablando de todos los árboles del universo, de los árboles concretos. ¿no? no, el problema es mucho más complejo y reside en el hecho siguiente. El poeta crítico filósofo tiene la ilusión, para decirlo con frase de William Butler Yates, de, cito, poseer la realidad y la justicia en una sola visión. Así es como traduzco yo la, el verso de, de Yates que dice To hold reality and justice in a single vision. ¿No? Poseer la realidad y la justicia en una sola visión. Es más bien literal mi traducción. Richard Rory, el filósofo pragmatista norteamericano, al comentar esa frase y recordar que era su ideal de juventud interpretó de manera muy contundente esta frase, este verso. Por realidad, dijo, entendemos los momentos en que nos sentimos tocados por algo luminoso, por algo de importancia inefable. Su gran ejemplo era Wordsworth, ¿no? Y los románticos en general. ¿sí? O sea, ¿qué es la realidad aquí en el verso de Yates interpretado por Rory? Y que yo suscribo los momentos ¿sí? en que nos sentimos tocados por algo luminoso, por algo de importancia inefable. Por ejemplo, cuando el poeta contempla el mar o contempla las montañas ¿no? y encuentra ahí una explicación eh, luminosa y de importancia inefable. ¿sí? Por justicia sigo glosando a Rorty, entendemos lo que Trotsky o Mariategui querían. La, libertad, la liberación del débil oprimido por el poderoso. Por supuesto, ustedes imaginarán que Rorty habla solo de Trotsky y no de Mariátegui. Yo agregué ahí a, a Mariátegui, ¿no? porque Rorty no, no leyó a Mariategui, lamentablemente. La liberación del débil oprimido por el poderoso. Realidad, justicia. Y ahí está la sordera en plenitud. Aunque no lo creamos y aunque suscribamos esto, está la sordera en plenitud. Porque lo inefable no existe. Y la justicia es demasiado compleja como para reducirla a un eslogan político. ¿Sí? La justicia se conecta con el perdón, y en Chile tenemos, ¿no? hemos tenido problemas con, ese, con el perdón o con, o con las amnistías en América Latina, no solo en Chile. ¿no? Los poetas, tampoco los filósofos, no tienen acceso privilegiado a la realidad entendida como explicación del mundo, y por lo tanto no pueden ser los garantes de tales cosas. ¿No? Repito, la sordera está en plenitud porque lo inefable no existe, la justicia es demasiado compleja como para reducirla a un eslogan político y por lo tanto los poetas ni los filósofos tienen acceso privilegiado a la realidad entendida como explicación total del mundo. Y así no pueden ser los garantes de tales cosas, no pueden ser los garantes ni de la realidad ni de la justicia. El mismo Richard Rory dijo en El fuego de la vida, un texto de bella lucidez filosófica escrito poco antes de morir, lo siguiente. Pienso ahora que hubiera querido pasar más tiempo leyendo poesía. No porque temo haberme perdido verdades que no pudieron ser dichas en prosa. No hay tales verdades no hay nada sobre la muerte que Swinburne y Landor hayan sabido, que Epicuro y Heidegger no hayan podido comprender. Es decir, la poesía no es que tenga el acceso a la realidad eh, o la llave, más que la filosofía, porque ninguna de las dos las tiene, porque no hay nada a qué acceder. Ese es el punto de, de, de Rorty. ¿no? Así las cosas, los poetas son ahora los hijos de Platón. Ahí van a la vanguardia de la cultura, o al menos eso creen, creando realidad y justicia con un material, el lenguaje, del que se han trágicamente olvidado y al que ya no escuchan. En ocasiones han tenido la oportunidad de acercarse al príncipe y de tener su oído. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Raúl Zurita. En alguna oportunidad han querido acercarse al príncipe, príncipe o presidente. ¿no? Pero no han podido o les ha fallado el plan. Nicanor Parra, Gonzalo Rojas. Y en otras ocasiones, han sido más lúcidos y no han querido hacerlo porque saben que si se ponen muy cerca del sol, se les quemarán las alas. Y ahí yo pongo a Enrique Lin. Esta es, es decir, tener el oído del príncipe, es una tentación, ¿no? el acceso a la realidad es una tentación, casi en el sentido religioso del término de la que casi ningún poeta se ha escapado. A eso se refería Octavio Paz al comienzo de su ensayo Los signos en rotación, que es un texto que debe ser leído y releído siempre, cuando afirmó al comenzar la historia de la poesía moderna es la de una desmesura. Todos sus grandes protagonistas, después de trazar un signo breve y enigmático, se han estrellado contra la roca. Esa es la cita de, de Paz. ¿Cuál es esa roca con la que se estrellan los poetas modernos? Bueno, ahí tenemos a Neruda y Aragón con su estalinismo. Tenemos a Pound con su fascismo. A los románticos y la revolución francesa. E incluso a Hölderlin y su ilusión inicial con Napoleón Bonaparte. No por nada, Hegel en su juventud escribía poesía y su compañero de pieza, Hölderlin, leía y releía con atención la crítica de la razón pura. Esto es cierto, ¿eh? no, no, no es una anécdota que, que, que se inventó, digamos. ¿no? Fueron compañeros de pieza y estaban con los roles cambiados, por decirlo así. Hagan ustedes el ejercicio de repasar algunos de esos episodios en nuestro ámbito chileno más acotado, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, poco después del estallido social del año pasado, muchos escritores, poetas y narradores se juntaron para dar con un texto, un manifiesto o una serie de textos sobre el estallido que recién estábamos viviendo? Eso salió en la prensa. ¿Por qué un diario como La Tercera, La Tercera, ¿no? les pidió a algunos poetas escribir algunos versos de circunstancia para que hablaran de esta nueva y explosiva realidad? So, fue muy criticado de eso. ¿no? ¿Por qué el diario El País de España le pidió textos a Nona Fernández sobre lo que estaba pasando en Chile? Aclaro que esta seguidilla de ¿Por qué? No es un reclamo, ni tampoco una burla de mi parte, sino más bien es una pregunta sobre qué nos lleva a pensar que los escritores tienen algo que decir. Y sobre todo, qué lleva a pensar a los propios escritores que pueden tener una respuesta o puedan tener algo que decir. Porque la paradoja a mí se me hace evidente. Al mismo tiempo que los poetas, críticos, filósofos creen tener el oído más afinado para escuchar la realidad, lo tienen completamente desafinado para escuchar el lenguaje. No quiero darles la impresión de que soy un aguafiestas o que lo único que, que sé hacer o lo único que quiero es criticar a los poetas y decir que lo que hacen es peligroso. Nada está más lejos de mis intenciones. Pero reconozco el peligro de sonar conservador y nostálgico. Tampoco soy alguien que ha descubierto algo que nadie sabe. Alguien que posee el secreto de las verdaderas intenciones de los poetas en el mundo de hoy. Para nada. Lo que quiero es describir una situación que desde hace ya largo tiempo vengo observando al leer la historia de la poesía moderna y recorrer sus prácticas y sus autojustificaciones. Es, antes que nada, un cuadro fascinante como pocos, o una historia fascinante. Pero, por supuesto, estoy tomando una posición clara al respecto y no quiero ahora abandonarla como quien lanza la piedra y luego se esconde entre la multitud. ¿Qué quiero decir, entonces, con expulsar a los filósofos de la república? Eh, si ahora los poetas son los filósofos, ¿estoy proponiendo un nuevo exilio para ellos? La respuesta es no. Lo que propongo es expulsar la ilusión de que tenemos un acceso no mediado a la realidad. Todos, no solamente los poetas. ¿no? La paradoja que estamos viviendo consiste en habernos dado cuenta que la obra de Platón en el fondo es un gran logro poético y que la poesía moderna ha sido un gran logro filosófico. Y a veces es un logro peligroso. En La casa de tortura del lenguaje, un texto sabrosísimo y muy irónico, pero también muy serio, Publicado en la revista Poetry de Chicago, Slavoj Zizek o Zizek, plantea que haber expulsado a los poetas de la República fue de hecho algo muy aconsejable. Si tomamos la experiencia de la ex Yugoslavia, en donde fueron los poetas los que prepararon el terreno para el horror nacionalista de Milosevic. Lo mismo dice Zizek en Ruanda, en donde los poetas, críticos, filósofos esparcieron las semillas de la superioridad Hutu que terminó en el genocidio Tutsi. Todo esto plantea Zizek porque no logramos comprender que el acceso de la psiquis al lenguaje es en sí mismo un evento traumático. El lenguaje no es el lugar en donde se manifiesta el trauma, solamente. Recordemos que Gigi que es lacaniano en ese sentido, para él el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sino que el lenguaje es en sí mismo un trauma. Y entrar en él, habitar en él, es habitar en esta casa de tortura. Ya vemos entonces que olvidarse del lenguaje puede traer... Consecuencias nefastas. Termino planteando lo siguiente, que quizá no esté exento de polémica. ¿Qué tal si la poesía no es sino el lugar en donde nuestra imaginación hace su fiesta? En el centro de la fiesta está el vacío, decía Roberto Juárez, y continuaba, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Sin imaginación no hay nuevos vocabularios, dijo Rorty, y sin nuevos vocabularios no hay progreso. ¿Qué tal si la poesía posee esa función eminentemente terapéutica? Esa es palabra de Rorty, y la dejamos así. En el Chile post- post-dictatorial que comenzamos a vivir, no será esa la más adecuada forma que la poesía tenga de ser política y de hacer política gracias muchas, muchas gracias eh, Marcelo por, la, por esta conferencia de cierre eh, muy eh, muy gerente y sugestiva y también eh, con, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Con, con muchos puntos y reflexiones que van a ser importantes de ir, eh, ir explorando e interrogando, interrogando con también los, las preguntas de los auditores. Eh, muchas gracias por la conferencia, Marcelo. De nada, gracias a ti, Diego. Eh, te quería consultar, eh, por ejemplo, en la, me gustó mucho la, la, el, el concepto de eh, poeta, filósofo, eh, crítico, uh -huh. eh, y esta figura, como jugaste un poco con el quiasmo, en el sentido de, en, el, en Platón, ¿no es cierto?, tenemos a una obra poética y en la poesía moderna también tenemos una obra filosófica. Muy logro, sí, claro, sí. Y quería, quería consultarte un poco de, de, esa, eh, de esa relación en la poesía moderna, en el sentido de que la poesía, como dice Paz, la poesía moderna se configura como crítica, como un discurso crítico, y si podrías ahondar un poco más en esa, en esa relación, que también la encontramos, por ejemplo, en el, en el, el absoluto literario en Nancy, la idea de que la literatura o el el, la invención de la literatura como, dis como discurso eh, es también un, un, un absoluto y un trabajo también literario. Sí, bueno, el, el, el poeta crítico es el poeta que reflexiona sobre el lenguaje, digamos, ¿no? El poeta crítico es el que se pregunta cómo se escribe poesía, ¿no? Eh, un poco para justificarse a sí mismo, pero también para justificarse ante la sociedad, ¿no? Porque nosotros tenemos el, el, la paradoja de que desde la poesía, que la poesía moderna, digamos, bueno, no sé si es paradoja, pero el hecho de que siempre ha estado o se ve a sí misma en crisis, ¿no? Estoy hablando desde el romanticismo en adelante. Y eso tiene que ver con una crisis de justificación. ¿no? Que es lo mismo que se planteó un poco más tarde, pero en los mismos términos Martí en su, en, eh, a fines del siglo XIX. ¿no? ¿Cuál es la posición del poeta en esta sociedad nueva? ¿no? Entonces la necesidad de escribir textos en prosa sobre cómo se hace la poesía eh, es algo que yo nunca vi o nunca he visto en, en poetas como Fray Luis de León o, o Góngora o, o, o San Juan de la Cruz, a pesar de que comentó mucho su, él mismo su poesía, pero con otro fin. ¿no? Entonces el poeta crítico es el poeta que eh, eh, examina la manera en que hace poesía y... Eh, es el crítico del lenguaje, ¿sí? pero al mismo tiempo es, es un poeta que piensa que es un demiurgo, que tiene un acceso a ciertas zonas de la realidad, a ciertas zonas de la, de la psiquis ¿no? y a ciertos conceptos de, del mundo que son privilegio de ellos y que su labor es transmitirlas, transmitirlos a los demás. Eh, y esta es, un, es un, una idea muy seductora, por supuesto, es muy hermosa, eh, pero que tiene ciertos peligros, digamos. ¿no? Eh, la típica frase que a todo el mundo recuerda, eh, ¿Para qué poetas en no, tiempos de... ¿Po tiempo de miseria? Bueno, porque Healdorlin dijo que el lenguaje era el más bello y el más peligroso de los bienes. ¿no? Mm. También estaba consciente de eso. Y también, y eso me hace recordar un poco eh, por una conversación con otra con una profesora, de la, el hecho de que antes de la antes del romanticismo y también el neoclasicismo, el, el, el prefacio, el prólogo de los poetas era también en verso. Y que sí, el paratexto se transforma ya en un texto en prosa. Y así sí. como la, la, la eminencia como crítica en uh -huh. la época moderna. Sí sí, no, sí, sí, eso es cierto. Aquí tenemos otra consulta. Eh, hay, hoy hay más publicaciones de poesía en Chile. Eh, y pa para ti, Marcelo, ¿hay algún rol político visible en las public publicaciones más recientes? ¿En, en, lo, ¿En las publicaciones de libros más recientes? Claro, de poesía. Uf, bueno, eso depende de, de, de qué poeta estemos hablando o de qué... Um, por ejemplo, eh, un, un libro que a mí me sorprendió mucho, eh, no, es de, no es de ahora, pero de hace tres o cuatro años, es eh, cu 44 canciones realistas de Carlos Henrikson, un poeta. Ah, doctor, sí, más. lo tengo en Chile. Lo, voy a, lo, voy a ver. Sí, lo, lo publicó PESA ESPIRAL, creo. Sí. Eh, y ese es un libro que contiene una oda de Stalin. <risa> en clara alusión a la Oda de Neruda, pero este es, esto es bastante seria, esta, esta, ¿no? Eh, esta Oda, ¿no? Entonces, ese libro es, o ese, y ese poema en particular, pero recordemos que se llama 44 Canciones Realistas, ¿no? O sea, es un, un poema de, de un, de, de un neorealismo socialista, digamos. ¿no? Es bien político en ese sentido, ¿no? Eh, y hay otros poetas también que yo he visto, eh, David Bustos, eh, Jaime Pinos, el mismo Pablo Paredes o Héctor Hernández, que no sé si ellos, a ver, no sé si sus publicaciones en sí mismas son políticas, me temo que sí, pero en las que el gesto de publicar para ellos, es político. ¿sí? Um, y, tienen, y, y traen, digamos, hacia la política la poesía. O sea, decir que todo espacio poético es un espacio político, como dijo Jaime Pinos en algún ensayo, es tener un gesto, digamos, político, ¿no? un gesto de querer intervenir. ¿no? En la, en la realidad y mucho más ahora a partir de octubre del año pasado. ¿no? Eso y, es lo que podría decir. Y también eh, otra pregunta de nuestro auditorio televidente. ¿Te parece que en algunos casos la poesía ha pasado a ser más bien una portadora de mensajes que se supeditan a una especie de programa? Sí, en algunos casos sí me parece. Eh, que sí, efectivamente se ha transformado en propaganda, en, en, um, en cierto panfleto, digamos, ¿no? Pero esto no es un comentario sobre la calidad. Yo no me atrevo a decir esto es bueno o esto es malo desde el punto de vista estético, porque yo creo firmemente que el tiempo dirá qué es lo que permanece o no. ¿no? Eh, pero sí eh, ha habido una especie de emergencia, emergencia en el sentido de salir hacia la luz, de textos explícitamente poéticos, explícitamente relacionados con uh, eh, la situación política en Chile, ¿no? de este Chile que yo llamo post-dictatorial. Post Pienso en Capuchita Negra, de Alejandra del Río, eh, su libro que apareció hace poco. Eh, y hay un libro que no recuerdo ni el título ni el autor, pero sé que el autor trabaja o trabajaba en la librería de la Universidad, de la Editorial Universitaria. No me acuerdo, mm. Felipe creo que se llama, no, no, no me acuerdo ahora mismo. Pero es un texto... Eh, un libro, digamos, un libro en PDF que está disponible, ¿no? Mm. Eh, y que es, es sobre lo que pasó en Chile. O sea, son textos uh, que nacen a partir de esta explosión o estallido social. Así que en algunos casos sí, ha habido una especie de afán de querer más bien dar un mensaje. ¿no? Y también tenemos otra. Otra pregunta es, si los poetas se olvidaron del lenguaje, ¿cómo se retoma ese vínculo roto? Uy, eh, un poco lo que yo decía al final de lo que leí, ¿no? Eh, volver a, hacia eh, la consideración o volver más bien hacia la labor labor eminentemente imaginativa de la, de la poesía, ¿sí? que es una labor que Richard Rorty llama terapéutica, ¿no? la de crear nuevos vocabularios, de crear una imaginación que nos va a llevar a nuevos vocabularios, y esos nuevos vocabularios nos van a llevar al progreso. Eso. Ahora, decir eso suena o tremendamente retrógrado o tremendamente ingenuo, ¿sí? Y ojalá que eh, de la manera en que yo lo explico no suene ni lo uno ni, ni lo otro, o sea, que no sea ni retrógrado ni ingenuo, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que la poesía se perdió para siempre o que los poetas se perdieron para siempre y no hay vuelta atrás. ¿Mm? Cuando yo era niño... Hace ya tiempo en el Chile de los 80, yo siempre escuché y me reía a los adultos decir ¿sabes lo que pasa, Marcelo? En nuestro país hay una crisis de valores. ¿No? Yo no quiero ser ese equivalente de, de, de, de, de, del crítico de poesía que diga ¿sabes qué pasa, Diego? o eh, amigos y amigas. Eh, en Chile hay una, hay una crisis de valores de la poesía. No, no, no, no. no. La, la poesía se va a seguir escribiendo y van a seguir saliendo poetas y se van a seguir publicando libros. A lo que yo aspiro, digamos, es que eh, a, a, eh, se pueda quizás o se haga un abandono de ciertas actitudes que tienen que ver con uh, pensar que tenemos la llave de la realidad a través de la poesía. O pensar que los poetas tienen la llave de la realidad eh, eh, a través de lo que escriben. Sí. Eh, y eso es lo que me, me, me, digamos, me, me interesa observar, me interesaría observar. Sí, a, a, a mí particularmente me pareció muy, muy interesante la parte de la... Que vuelvo a Nancy, pero que lo veía desde la invención, y tú lo dices desde la justificación. Entonces uh -huh. ese, ese cambio en el sentido de, de justificación con una, con una connotación más, más ética que la palabra invención, por ejemplo. Que la, la también sería una... O sea, el ejercicio crítico y el ejercicio literario también sería una ficcionalización de ese momento en que se, eh, se ¿cómo se llama esto? Se inventa lo literario, o se, se crea lo literario. Pero ah. mi, mi, mi pregunta iba un poco en el camino de la... Eh, ¿Cómo se llama esto? Se me fue la pregunta, espera. Eh, Uf, se me fue la, la pregunta. Se sí, me fue la pregunta. La tenía... La iba a anotar y no, no la anoté. Eh, ah, lo olvidado del lenguaje, ahora me acordé. Ah, sí. A los, a los auditores. Lo olvidado del lenguaje y en el sentido también eh, que nos hable un poco más de, de ese olvido del lenguaje también en la, como en el ámbito académico o en el ámbito no. de los estudios literarios en el, en, en el ambiente académico. Yo me acuerdo que en una clase acá en Madison con el profesor Mario comentábamos un poco esa, que el, el lenguaje crítico tiene como una cacofonía, hace mucho ruido y, y hay como un olvido de esa, de esa otra parte del, del lenguaje. Si podrías explorar un poco si es que quieres centrarte en el ámbito de los estudios literarios en Chile o, o en el ámbito de los estudios literarios en general. No, en general, porque hay fenómenos que pasan en varios lugares, no son fenómenos exclusivos de la Academia Norteamericana o Europea, sino que también se repiten eh, o tienen un equivalente en la Academia Latinoamericana o en este caso la Academia Chilena. ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión práctica que a mí también me, me llama la atención, eh, y es... ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer cuando hacemos crítica literaria? ¿no? De, de tipo académico, digo. Eh, porque la crítica literaria es, es múltiple y se hace en una conversación de café, o en Zoom, o, o, o en el diario. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer cuando o sea, queremos eh, hablar en términos en que solo nosotros nos entendemos o queremos realmente transmitir algo, compartir algo, eh, crear no, de nuevo ¿no? un vocabulario eh, común. ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy sintomático en Chile la falta de imaginación política con la, que, la falta de imaginación, mi imaginación política y la falta de una crítica literaria que se divulgue más. Eh, en Chile no hay revistas eh, literarias, ¿no? Eh, las secciones de, de los diarios que se dedican a la literatura son cada vez más pequeñas, ¿no? Eh, el clásico ejemplo es la revista de libros del Mercurio, que todo el mundo critica, pero todo el mundo lee, <ríe> eh, y que se ha reducido cada vez más, pasó de ser un suplemento a ser una página, después y ahora es, es media página. ¿no? ¿Qué tal si nosotros pone, podemos a, hacemos una relación entre la falta de una crítica literaria y la falta de una... Imaginación política en nuestro país. ¿no? Yo creo que hay una relación directa. ¿Cómo vamos a tener buena crítica política si no tenemos buena crítica literaria? Bueno, eso es darle ahí una función política a la crítica. ¿no? Eh, y los académicos idealmente, deberían estar escribiendo en los medios, deberían estar escribiendo cosas en los medios escritos, digitales o en papel, ¿no? Eh, y yo creo que esa esas sería la, una función que a mí me parece altamente positiva, digamos, ¿no? La crítica académica, como decía eh, Mario, tu profesor, es a veces una crítica muy auto, eh, fágica, autofágica. ¿no? Como que se repite a sí misma y se leen a sí mismos los, los, los críticos. ¿no? Y, y muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿hacia dónde va esto? no? Y por eso... Eh, acá en Madison y en otros lugares ha habido un movimiento relativamente reciente que se llama la post-crítica, ¿no? donde se quiere abandonar un poco el, el, el, el, la inclinación más teórica, es decir, filosófica, e irse más a lo práctico y, y decir, bueno, a ver, ¿por qué hay gente que se engancha con Harry Potter, por ejemplo. ¿Es eso baja literatura? ¿Es eso por qué nos enganchamos obsesivamente con un autor o con una serie de libros? E ¿no? intentar explicar qué es lo que hacen los libros con los lectores. ¿no? Así que sí, eh, eh, de alguna manera la, la crítica, digamos, así, académica o literaria, se ha olvidado un poco eh, del lenguaje, por decirlo así. Eh, y creo que la consecuencia es fundamentalmente política también. O sea, nosotros criticamos mucho la política norteamericana, especialmente ahora, y con razón. Eh, pero yo en los grandes diarios de, y en las buenas revistas, yo veo a críticos estrictamente académicos escribiendo sobre política, ¿no? O escribiendo sobre libros y sobre las consecuencias que puede tener un libro. Eh, y el periodismo norteamericano, el buen periodismo norteamericano, es un periodismo muy rico, es muy literario, ¿no? Y hay muchos casos de grandes escritores que han sido muy buenos periodistas, como Hemingway, por ejemplo, ¿no? o en el caso nuestro, en América Latina, García Márquez. Bueno, Marcelo, eh, te damos muchas gracias eh, como comisión organizadora y como Facultad de Filosofía y Humanidades, el haber dado esta conferencia de cierre. Así que un aplauso. Eh, gracias. Bien, también de todos nuestros auditores y futuros auditores de este, de este video. Sí. Sí. De este es coloquio. Demanda. Es una gran iniciativa y, y me alegro mucho de haber participado. Mucha suerte. Muchas, muchas gracias, Marcelo. Y con esto pasamos a al, al, lo último que serían los agradecimientos eh, de parte de la comisión organizadora por el término de este coloquio. Amigas y amigos, eh, queremos agradecer a todas las personas que colaboraron, respaldaron y asistieron a las actividades del Tercer Coloquio de Poesía Chilena en dictadura y postdictadura. A pesar de los tiempos complejos, hemos sentido un tremendo apoyo tanto desde la comunidad universitaria como de los y las poetas y del público en general. Ha sido un mes intenso, pero pensamos que situar la poesía en el centro de la reflexión, así como promover su lectura y escritura más que un esfuerzo, es una necesidad. Agradecemos a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile especialmente a su decano, profesor Carlos Ruiz Schneider, a la profesora Intrud Koenig, directora del Departamento de Literatura, al profesor Ignacio Álvarez, director del programa de doctorado en literatura, a Álvaro González de Humanidades TV, eh, su, sin cuyo apoyo técnico estas actividades en línea no habrían sido posibles, a Cristian Vergara por la difusión del coloquio y sus actividades. Agradecemos a la profesora Alicia Salomone y al profesor Marcelo Pellegrini, ...quienes dictaron la conferencia inaugural y de cierre respectivamente. Agradecemos la colaboración de Fundación Verso Libre, especialmente a Francisca Santibáñez... ...por la organización y moderación de la mesa sobre educación poética temprana. Agradecemos especial, agradecimientos especiales a los y las poetas que aceptaron nuestra invitación... ...cuyo trabajo es la razón de ser de este encuentro. rosabetti Muñoz, Hugo González, Marta Villar... David Branson, Sara Viloria, Ismael Rivera, Marta Sojo, Alejandra del Río, Ivone Con Nuecar, Ignacio Mora, Ivana Ponte, Álvaro Calfucoy, Miguel Hernández y Jenny Díaz Huentén. Esperamos que hayan disfrutado de las actividades del tercer coloquio de Poesía Chilena en dictadura y post -dictadura, Las que pueden revisitar en nuestra cuenta de YouTube, Coloquio Poesía Chilena. Muchas gracias de la comisión organizadora de este tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, que está compuesta por Carla Carrasco, Alejandro Vélez, Cristian Vidal, Nelson Zúñiga y el, su servidor Diego Alegría. Así que con esto, un aplauso por el coloquio, y eh, quedan invitados también a las actividades de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Eh, un abrazo a todos. Chao.